Hola chicos este es mi primer fanfic que hubiera pasado si Naruto era nieto de Asirama y Madara. Capítulo 1 En el Valle del Fin se encontraban dos personas peleando eran Asirama y Madara. Asirama Madara ¿por qué tienes que hacer esto. Madara sabes que los del clan Uchiha están cegado en su poder y creen que nadie los puede superar sin arrogantes. Asirama eso lo podemos cambiar entre los dos. Madara no acabaré con todos. Asirama entonces yo te detendré no me importa si tengo que acabar contigo Madara. Madara le dijo entonces acabaré contigo Asirama. Tuvieron una pelea de siete horas. Los dos están cansados estaba parados en el agua Madara estaba parados pero por caerse. Asirama estaba parado también pero no estaba como Madara. Madara no sabes a quiénes proteges. Asirama los de la aldea son mi familia. Madara ellos son personas de odio. Asirama, ellos son las personas que decide proteger, pero algún día cambiarán esas personas, que cambiarán cambiarán a más personas, así podremos cambiar el mundo ninja. Madara se cansó de escuchar y corrió hacia Asirama para acabar con él. Asirama le salió lágrimas, agarró su espada y lo clavó en su pecho a Asirama. Madara, estabas en el camino equivocado. Se fue dejándolo en el lugar. El cuerpo de Madara se lo estaba llevando la corriente de agua. Por un río una mujer de cabello rubio estaba recogiendo hierbas. Pero vio algo en el río, corrió, se dio cuenta que era una persona. Lo sacó del río con mucha dificultad. Pasaron tres días en una casa alejado de los pueblos. Dentro de la casa estaba una mujer de cabello rubio, un estaba viendo a un hombre que estaba durmiendo en la cama que era Madara Uchiha. Madara se despertó, vio por todos lados, vio a una mujer de cabellos rubio, de ojos azules, era buen bonita, que su cuerpo parecía un reloj de arena. Madara le dijo ¿Quién eres tú? La mujer al fin despiertas. Madara te pregunte quién eres tú. La mujer no me presente, soy Nao Kamikaze. ¿Cómo te llamas tú? Ya me llamo Madara Uchiha. Nao así que eres un Uchiha escucha al de ellos. Madara si somos un clan muy poderoso. Nao si por eso estaba en un río con una espada en el pecho con una risa Madara solo cambió de cara. Le dijo dónde estamos. Nao estamos a las afueras de un pueblo. Estamos a unos kilómetros del puente Canabí. Pasaron cinco años. En esos cinco años Madara y Nao se habían enamorado vivían felices. Madara le había enseñado a usar su chakra a Nao. La historia pasada de Nao. Nao le preguntó a su madre mamá. ¿Quién es mi papá? Su madre le dijo. Te lo diré cuando seas más grande. Pasaron varios años. Nao tenía 14 años. Estaba recogiendo hierbas en un bosque. Cuando regresó a su casa vio que estaba saliendo. Corrió para ver qué había pasado. Vio a su madre en el suelo desangrándose. Nao dijo mamá, su madre le dijo hija no llores, te diré quién es tu padre Nao no hables mamá. Su madre no importa igual moriré por eso te quiero decirlo quién es tu padre. Tu padre se llamaba Indra Otsutsuki, me dijo que se llama al igual que uno de sus abuelos, me dijo que ese era el último de su clan de sangre pura, me dijo que es posible que haya otros pero deben ser pocos ya no hay pero me dijo que yo son el único de mi rama de nuestro clan se dividieron en dos ramas como dije son el último de mi rama pero la otra rama está la sangre que no son puros y otros que son de sangre puro la otra rama se llama clan Uchia. le pregunté por qué se dividieron en dos rama. me dijo que era porque mi abuelo de hace años tuvo dos esposas uno de ellos lo ayudaba en todo a mi abuelo indra se llamaba como yo lo ayudaba en todo pero mi abuela de ese tiempo escapó embarazada Así creando dos ramas la de mi abuela de ese tiempo. Eso es lo que me dijo. Nao porque él no está aquí. Su madre es porque él se sacrificó cuando unos ninjas atacó estos lugares. Nao pero mamás y los Uchiha son fuertes pero él. Su madre el peleó por dos semanas sin descansar para proteger a todos. Murió para proteger ese pueblo donde vivíamos. Después de su muerte me escapé para este lugar para protegerte por eso te puse mi apellido. Así se murió su madre de Nao. Nao gritó mamá pero los ojos de Nao había cambiado uno de color rojo con dos aspas era el sharingan Nao cayó al piso desmayada porque ella nunca había entrenado. Pasaron días Nao se despertó en un hospital vio sus alrededores dijo mamá. Salió corriendo hacia su casa no estaba su madre. Lloró así salió corriendo hacia el bosque donde se perdió pero llegó a un pueblo donde ayuda con las cosas. Pasaron seis años Nao ya tenía una casa pero se puso a pensar que me dijo mi madre aquel día no recuerdo nada. Presente Nao y Madara estaban sentados al borde de un lago. Pasaron cinco años donde Madara estaba en un bosque con un niño de cuatro años que era Minato Kamikaze. Le pusieron Kamikaze porque no querían llamar la atención. Madara le estaba enseñando a Minato a subir un árbol con los pies. Nao llegó al lugar le dijo ya es suficiente que vamos a la casa. Minato dijo pero mamá estoy entrenando. Madara le dijo ya es suficiente. Debemos ir a la casa. Así se fueron al día siguiente. Minato estaba practicando con Kuna y Madara le dijo: Llegarás a ser un gran niño. Minato sí si dijo. Pasó dos años. Minato ya tenía seis años. Madara estaba por un pueblo, estaba comprando comida y algunas cosas para la casa. Sintió un chakra que venía de la dirección de su casa, Madara corrió a toda velocidad para llegar, llegó, vio a Nao en suelo, desangrándose, Habías 15 ninjas pero 10, estaban muertos, 5 estaban de pies, Minato, estaba con unos ojos de color rojo de tres aspas. Pero se desmayó, Madara vio eso y a los ninjas restantes les mató de un parpadeo. Agarró a Minato y Nao pasaron días, Madara y Minato estaba enfrente de una tumba. Madara dijo Minato vámonos. Minato le hizo caso. Madara hijo estos dos años te entrenaré. Minato ¿por qué? Madara te lo diré dentro de dos años. Pasaron dos años Minato estaba con Madara. Madara le dijo Minato quiero que vayas a la aldea de la hoja. Minato papá vendrás conmigo. Madara no podré ir contigo. Minato ¿por qué? Madara yo tengo mis motivos pero te estaré protegiendo. Minato pero papá. Madara si es porque si te permitían quedarte ahí solo diles que vives a las afueras de la aldea y quieres ser ninja de la aldea y que tus padres murieron. Minato se puso triste. Madara le dijo vamos. Así llegaron a las afueras de la aldea. Madara Minato espera así le lanzó un pergamino a Minato. Madara espera te doy esta pergamino es muy valioso es tu madre. Minato lo agarró Minato se empezó a alejar de Madara Madara le vio, le dijo a Shirama seguiré tus ideales y protegeré la aldea aunque este viejo ya yo sé que ya no me queda muchos años de vida. Minato se feliz. Minato estaba en llevando a la aldea recordó que le dijo su padre que no debía mostrar su sharinga porque si no los uchías querrían que se una al clan y se volviera arrogante. Por eso Minato no quiero que te una a ellos si vas a usar tu sharingan se precavido. Minato llegó a la puerta se encontró con dos guardias uno de los guardias le dijo niños qué haces aquí. Minato le dijo puedo hablar con el ocaje uno de los guardias hizo una señal y salió un ambu. En guardia le dijo llevado donde el ocaje. El ambu le tocó el hombro desaparecieron del lugar apareciendo en la puerta de la oficina del ocaje. El ambu loco la puerta el ocaje le dijo pasa el ambu paso con Minato. El ocaje vio al ambu y al niño que se les ofrece dijo del ocaje. El Ambu me perdieron que le trajera al niño con usted quiere hablar con usted Okage Sama. Okage puedes retirarte el Ambu desapareció. El Okage cuál es tu nombre niño. Minato Kamikaze es mi nombre. El Okage mi nombre es Hiruzen Sarutobi bien Minato que te trae por aquí. Okage Sama quiero ser un ninja de Konoha Hiruzen por qué motivos Minato es porque no pude proteger a mis padres. Y quiero proteger a las personas para que así no queden niños sin padres como yo Okage eso no lo sabía. Okage pero sabrás que eres un extraño en esta aldea. Minato sí. Okage por eso estarás en observación. Minato está bien. Pasaron varios años nos encontramos en lugar que se encontraba a las afueras de la aldea el lugar estaba siendo protegido por unos andus. Una mujer estaba gritando de dolor era Kusina Uzumaki la esposa de Minato Namikaze. Minato se había casado con Kusina. Minato vio a Kusina nunca le había visto así sufrir de dolor Minato estaba triste. La esposa de Hiruzen estaba cargando al niño estaba lo estaba llevando para que lo vean Minato se acercó pero la esposa de Hiruzen le dijo Prime la madre debe verla así se alejó un poco Minato así Kusina le abrazó a diciendo Naruto. La esposa de Hiruzen se lo llevó Minato dijo entonces cerraré el sello la esposa de Hiruzen cayó al piso así llamando la atención de Minato y Kusina y un enmascarado apareció con el niño Minato se puso en guardia. Kusina le vio dijo Minato salva a Naruto. El enmascarado le dijo cuarto aléjese de la Hinchuriki. Así lanzó al niño Minato con su velocidad lo agarró pero en el manto que estaba envuelto había papeles bomba Minato se lo quitó así lanzando pero la explosión obligó a Minato a que escapara para afuera del lugar Minato desapareció del lugar para poner a salvo a Naruto así llegando a su casa le puso a su hijo en una cuna. Después todo como pasó en el anime hasta después del sellado cuando antes de morir Minato hizo un sello en el cuerpo de Naruto sellando dos pergamino en sellos del que hubía así muriendo. Pasaron cuatro años donde Naruto estaba corriendo de una multitud de aldeanos. Llegó a un callejón sin salida Naruto vio hacia atrás los aldeanos. Estaban ahí uno de los aldeanos le dijo demonio devuélveme a mi esposa e hija. Otro aldeano dijo ahí que acabar con que el cuarto comenzó. Todos los aldeanos empezaron a gritar matemos al demonio. Pero Naruto dijo si yo hice nada yo no maté a nadie. Pero los aldeanos no le pusieron caso así atacando lanzándole con Shuriken, Kunais Naruto estaba lleno de heridas se puso a pensar por qué me dicen demonio si yo no hice nada siempre me atacan este día del año. Pero si es mi cumpleaños. Los aldeanos empezaron a pararle a Naruto entre todos los aldeanos pero aparecieron unos ambú matando a todos los aldeanos. Así uno de ellos lo levantó porque Naruto estaba inconsciente por la paliza que lo dieron los aldeanos. Los Ambu lo llevaron al hospital pero no lo quisieron atenderlo al ver que era Naruto pero los ambules dijeron que es órdenes de locaje así atendieron a Naruto. Pasaron unas horas el locaje estaba en la habitación de Naruto en el hospital. Pensamiento de locaje 3 fallado Minato. A temprana edad ya está siendo atacado. Le vio triste porque no podía hacer mucho ya que era el locaje estaba con el papeleo todos los días. Naruto despertó en un lugar Naruto vio a los alrededores dijo que hago en una alcantarilla pero escuchó unos respiros Naruto se puso a caminar con precaución llegó al lugar vio una gran jaula que tenía un sello que decía sello Naruto se acercó pero de la jaula estaba oscura pero unos ojos rasgados gigante lo estaba viendo a Naruto Naruto retrocedió dijo quién está ahí era el que hubiese mostró tenía nueve colas que lo estaba ondeando Naruto quién eres o cómo te llamas el Kyubi lo vio le dijo acaso no te asusto. Pero Naruto le dijo no porque de seguro estoy muerto no da más. El Kyubi le vio le dijo acaso te parezco un monstruo. Naruto no solo estás grande pero te pareces al Kyubi que atacó la aldea ya que tienes nueve colas. El Kyubi por qué dice eso. Naruto porque escuché a las aldeanos decir que el cuarto acabó con un zorro de nueve colas tú te pareces a esa descripción. El Kyubi si te digo que ese era yo. Naruto, porque atacaste la aldea murieron muchas personas. Kyubi es porque tiene una larga historia. Fin del capítulo, chicos, estaré subiendo el siguiente capítulo pronto. Déjense like y suscríbanse para más capítulos.